Muchas gracias, señor ministro. Pregunta para la señora ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Señorías, guarden silencio. Pregunta a doña Virginia Felipe. Tiene la palabra su señoría. Gracias, señor presidente. Señora ministra, ¿qué medidas concretas va a adoptar el gobierno para que a la mayor brevedad se hagan reales y efectivos? los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad ante la evidencia de que el próximo 4 de diciembre vencerá el plazo máximo de exigibilidad fijado en la Ley General de Derechos de las Personas con, Dis con Discapacidad sin que se cumplan las condiciones básicas de accesibilidad y la discriminación. Gracias. Muchas gracias, senadora Felipe. Señora ministra. Más gracias, presidente. Muchísimas gracias, señora Felipe. Como usted y yo estamos de acuerdo, una sociedad universalmente accesible es justamente requisito, y requisito imprescindible para garantizar una sociedad en igualdad de oportunidades. Es una gran transformación. ...que implica entre todos derribar no solo las barreras visibles... ...sino también las barreras invisibles... ...y esto usted y yo muchas veces lo hemos hablado... ...que afectan justamente a todos los españoles... ...a todos los 47 millones de españoles... ...a las 17 comunidades autónomas... ...a las dos ciudades autónomas... ...a más de 8.000 municipios... ...a más de 25, a 25 millones de viviendas... ...a más de 80 universidades... ...y a más de 3.200.000 empresas... ...una sociedad universalmente accesible... Es un trabajo permanente que nos compromete a todos que no tiene fecha de caducidad y que, por supuesto, está comprometido este Gobierno. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora ministra. Senadora Felipe. Señor presidente, señora ministra, vivimos en un Estado social y democrático de derecho en el que se suceden las décadas. Sin que se cumplan las condiciones de accesibilidad legalmente establecidas. Y así, desde la LISMI hasta la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad, pasando por la LIUNDAO, hemos asistido al vencimiento de sucesivos plazos y prórrogas de los mismos, con incisos en la normativa que limitan su ámbito de aplicación y condicionan su cumplimiento al coste, poniendo precio a la dignidad y el valor inherentes del ser humano. ¿Hasta cuándo, ministra? ¿Hasta cuándo? Sin sensibilidad, no hay derechos y es la condición esencial previa para poder ejercerlos. Señora ministra, la accesibilidad es un bien común que aporta ventajas funcionales para toda la población y no debe considerarse como gasto, sino como la inversión de una sociedad sin prejuicios ni discriminaciones, plenamente inclusiva y en igualdad para todas las personas. En 2013, me dirigí públicamente al señor presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, invitándole a que me acompañase durante unas horas para que conociera cómo es realmente el día a día de una persona con diversidad funcional. Dicha invitación no ha sido atendida. Sigue en pie y la hago extensiva a usted, señora ministra, a los miembros del Gobierno, y de todas las instituciones, para que antes de que finalice el año acompañen a personas con diversidad funcional, como las que hoy siguen este pleno, a las que les agradezco por haber venido, que estoy segura que no les ha sido fácil llegar y mucho menos subir esa rampa tan empinada que hay para acceder a esa tribuna. Eh, así, señora ministra, eh, verán nuestra situación diaria. Verán que hay muchísimas personas que hoy en día no pueden salir de sus casas, que parece que viven en una cárcel sin haber hecho nada malo. También verán que para ir de una calle a otra tenemos que ver el recorrido entero, porque a veces tardamos. Más de una hora, porque si no hay rebaje en las aceras, tenemos que dar la vuelta. También comprobarán, señora ministra, que en la mayoría de los establecimientos no podemos entrar, porque no son accesibles. Y en los que podemos entrar, si nos vamos, por ejemplo, a tomar un refresco. Vaya terminando, señoría. Sí, enseguida. Ten en cuenta, presidente, que me cuesta. Eh, hablan por favor Precisamente por eso le he permitido un minuto y medio más que a los demás Gracias eh, Me encantaría que nos tomásemos un café para que vean que a veces sí que podemos pasar, pero que después no podemos usar el baño también que para ir a hospitales no nos podemos hacer ni una ecografía porque es inaccesible y que tampoco hay intérpretes de lengua de signos ni profesionales que sepan usar el lenguaje claro y la lectura fácil. Y así podemos estar un largo día, pero como ve no me da tiempo. Por eso le pido que demuestre su compromiso con los derechos humanos y acepten la invitación. Acérquense a la realidad cotidiana de millones de personas y nuestras familias. Tomen conciencia y señoría. contribuyan a ella desde el ejemplo que constituye la sensibilización y el cumplimiento de las obligaciones. Solo de esta forma, señora ministra, seremos capaces de alumbrar una España que no deja a nadie atrás. Gracias. Gracias, senadora Felipe. Señora ministra. Sí, muchas gracias, presidente. Muchísimas gracias, señora Felipe, y le agradezco muy sinceramente su valentía y siempre le digo que usted... Juntamente con su compañera Lima, con Nacho Tremiño, son referente por tantos y tantos y tantos ciudadanos en España que tienen una discapacidad, pero también por el resto de los españoles para que cada día cojamos fuerza para derribar de una vez por todas juntos las barreras visibles e invisibles en nuestro país. Y soy consciente de las dificultades de las personas con discapacidad de su día a día, desde el momento que se levantan hasta el momento que salen a la calle. Yo sí que le quiero decir, y cojo el guante, mi compromiso de un día pasarlo juntamente con usted y poder vivir en primera mano con usted de las dificultades de accesibilidad en nuestros edificios y en nuestras calles. Yo sí que le diría, y seguro que usted también está de acuerdo, que la accesibilidad universal no solo implica la transformación física de nuestros entornos, sino que implica sobre todo la transformación de nuestra sociedad. ¿En qué tenemos que transformar? Pues nuestra transformación afecta a la estructura normativa, a nuestra forma de educar, de facilitar también el acceso a un empleo, al diseño de nuestras calles, de nuestros edificios, de nuestras redes de transporte y de comunicación y, sobre todo, nuestra forma de pensar y de ver la discapacidad, una transformación permanente que empieza por garantizar el derecho de todas las personas a la educación y el acceso a un empleo, facilitando así su autonomía para construir libremente, libremente su proyecto de vida. Nuestras líneas de gobierno... En el apoyo a la discapacidad, la primera es una herramienta tan potente como es el empleo. Somos el gobierno del empleo donde en los últimos cinco años se han creado un millón de contratos, desde el 2012 un millón de contratos en apoyo a la discapacidad. Y hoy, hoy podemos decir que es cuando más personas con discapacidad que nunca están trabajando en nuestro país y por tanto es una forma de construir una sociedad universalmente accesible. Una segunda herramienta a, para nosotros importantísima, la educación. La educación es una herramienta básica que garantiza la autonomía de las personas con discapacidad. Y justamente hemos puesto, es la, vez vamos, sí, es la primera vez que vamos a dedicar los recursos provenientes de los saldos y depósitos abandonados en las cuentas corrientes de los bancos, lo que conocemos, cuentas durmientes, para financiar la educación y el desarrollo profesional de las personas con discapacidad. Y termino, presidente, un tercer eje importantísimo para nosotros es el acceso accesibilidad física y, por tanto, tenemos que ir mejorando la accesibilidad de todos nuestros servicios e infraestructuras. El Gobierno de España hemos hecho grandes esfuerzos como, por ejemplo, la accesibilidad de la web de la Administración General del Estado, donde hemos tenido premio del Observatorio Estatal de la Discapacidad, el servicio Atendo del Renfe, por ejemplo, o el servicio tan importante que hace AENA, premiado por Naciones Unidas, y, por tanto, es importante continuar trabajando en la accesibilidad física y, por ello, estamos preparando el nuevo plan de accesibilidad 2018-2026. Solo para terminar, presidente, antes ha sido la pregunta larga y, Termine, señora termino. Ministra. y por último también trabajamos para defender los derechos de las personas con discapacidad. Y denunciamos ante la Comisión Europea el caso de una compañía aérea que negó la asistencia de, en el vuelo a un estudiante español de Erasmus, sordociego, que no le dejó subir en el avión y gracias a la denuncia del Gobierno de España ante la Comisión, la Comisión Europea se ha comprometido a supervisar con mayor atención la aplicación del reglamento comunitario. Por tanto, estoy convencidísima que juntos continuaremos trabajando en el apoyo a la discapacidad y para eliminar de una vez por todas las barreras visibles e invisibles que existen en nuestras mentes, pero que también existen en nuestra en todo y en nuestra sociedad muchísimas gracias muchas gracias y ministra pregunta para el